Eh, ¿Qué pasa si de YouTube, youtube? ¿Cómo se acaba a despertar bien? Si menos de una novedad. Voy a ir a grabar cinco minutos o menos. Espero que me dé para este video. Y si voy a comer. Porque era bueno, tú sabes. Y los poster y Ah, ya. No, pero bueno. Sí. Bueno, pues, este... Te hablo entonces, ¿sí? Te hablo. ¿Mm -hmm. ¿te hablo? ¿Sí? ¿Te hablo? ¿Mm -hmm. Yo una vez te voy a dar tu medicina porque no, no voy a cotar.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 Cuando que está agua a tu plantita, acuérdate que es para 15 días. Entonces, de este fin el otro que toca. desde De este fin al otro. Porque es, como es cacto, no se necesita plantar. ¿No sí. sí, porque todas son de esas. Todas son de esas. Más grande, más grande. Sí, porque esa creciente es la que a ver si tenemos una seta más grande para ver y la cual es el que se la ve. ¿Hasta o no? No, por favor. Hace cuenta como está Sí, porque así no te veo más hecho. Porque, tan lejos que te desnude de ver, mañana te limpias, te llevas tu agüita y te llevas tu plato. Sí. Sale a te gatita que espera entonces. No dejes. En fin, eso fueron 5 minutos de comiendo, me tardé menos. Perdón, ese fue el reto de qué tanto puedes, qué tan rápido, 2-3. Hay que de todas las y tú, que haces bien. Y ese fue el reto de qué tan rápido como yo. Ahora intenta hacerlo tú, porque este es el reto de qué tan rápido se come uno. No importa, eso es en el día o en la noche. Yo me comí esos tacos. Ahora se trata del que tan rápido como reto. Donde los reto a ustedes, youtubers y escritoras de YouTube, a comer. Eh, no tan rápido, pero sí eh, algo como yo. Hasta mañana, ¿va? Sí, ¿Cómo? ¿Quieres comer? ¿Vamos a para la leche? Sí, por la leche vamos, sí. vamos. Eso es que. <risa> Así es que espero que les haya gustado. Ahorita si está un poquito oscuro. Ahorita si le prendo la luz. Así es que... Eso fue el reto de... El reto de qué tan rápido come uno, pero... No menos su tiempo entre 4 minutos y... Y... y ya está. Me tardé creo que unos cuartos minutos en acabarlo. Así no dejenme en los comentarios cuánto me tardé. He decidido tomarlo con agua de piña. El FLA no lo puedes grabar. Perdón. ¿Preciso el agua? Fue con flan. Flan. Fue con ese flan. Fue con flan de vainilla. Con ese flan comí. Fue inicié la comida. Y la terminé. Voy a hacer ese video de, de yo comiendo como las arroz y las demás. Como el tan mi cocado el bocado. Y quién sabe qué más. Y como otros asiáticos, el tan el cocado el bocado. Y otras cuantas más. La china está que se lastimó por comer. Sube Carán, ¿cuál es Así es que vamos a hacer los 10 minutos para que, me, para que algún día tengas mil suscriptores y lo puedas monetizar. Mi gorra de ese día. La que me dieron el 10 del padre ¿Ese se ve? ¿Qué bien? Mi muñeco de ese día Es el gran compa Sonic. ¿Y son mis obras de arte. En fin Me acabo de comer Esto sería todo el día de hoy Regálame un gusto si te puede Fue otra vez. Regálame un gusto si te gustó No olvides de comentarlo Compartir las si te gusta me gusta Y siguiente en el siguiente video En fin si les gustó, no olvides comentarlo, compartirlo, suscribirse, darle me gusta y en el siguiente video. Adiós. Digo ves, adiós.